Bueno, pues yo soy Abigail, más conocida como La Gata, la nieta de Camarón. Yo soy hija de la Gema y tengo 18 años. Estoy empezando ahora en esto de la música con mi tío, con el Marc Y a ver qué podemos hacer, no sé, poquito a poco. Todos me decían que por los ojos que parecía un, un gato, una gata. Ya a mi abuelo él, le decían cara gato porque los mojitos tienen los ojos así muy grandes, claro, muy bonitos. Y ya pues, por ahí, un día el niño del tomate empezó a decirme, ay, parece una gatita. Y ya pues toda mi gente y todo el mundo me dice, ay, la gata, la gata, es verdad que es una gata, es la gata salvaje, de mala que era. Ya mi abuela me sacó hace tres años el tema ese de los yaquis y ya ahí fue donde di el boom que me conocieran más, que ya empezó todo el mundo con la gata. Pues sí, me estoy un poco salvada, así, por mi carácter, ¿no? mi forma de ser, un poco reverde, pero bueno. <risa> pues cuando vamos de viaje, especialmente cuando salimos de aquí, fuera de la línea, los gitanos nos comen, Ya tanto gitanos como payos, lo que sea. Nos vengan a nosotros más a mí y ya nada más por decir ¡Uy! La nieta de Camarón, la gata, que no sé qué Y yo muchas veces digo, ¿pero a mí por qué? Si yo no soy nadie Y todo por él, porque él es más que un Dios para todo el mundo Y la gente tiene mucha fan ahí Y a lo mejor por tenernos con ellos en una fiesta, lo que sea, ya dan todo, a la vida Un día, ¿no? llegó aquí Manuel que es un manager nuestro con un regalo para mí que era mi cumpleaños y me había traído estos zarcillos que son de mi abuelo pone aquí camarón y así con la estrella y la luna y a mí la verdad que me gustó mucho me sentí un cariño ahí de afecto ¿no? hacia mí que llegó a la tienda y me dijo se toma de, esto es de pago Canalla un amigo nuestro que es el que hace estas joyas y se toma para ti felicidad y me lo dio me sentí la verdad un alegre de, de ver que hacen cosas de mi abuelo y me la trajeron para mí, precisamente. Pues a mí, de mi abuelo, el que más me gusta es el de Potro. Ese es un pedazo de disco. El que más escucho siempre es ese, porque yo veo que es el que ha pegado más, que tiene más, más fuerza, más todo, y que fue el último de él, ¿no? digamos. Pues estas guitarras son un to, unas pocas de mi abuelo que tenemos aquí como tú estás viendo son todas de estas y por aquí también unas pocas porque ya ve que son por lo menos 80 guitarras lo que hay de y aquí por nosotros nos subimos y tenemos unas pocas de ellas. nos gusta tenerlas aquí con nosotros Yo la verdad es que sí, que yo lo siento mucho conmigo por muchas cosas que me han pasado ¿no? y lo sentí, a lo mejor está mal y me he puesto a hablar con una foto de él o me he despertado soñando con él miles de cosas que yo he notado que a lo mejor no tenía algo ¿no? y al rato me he puesto yo para esto y esto pidiéndola y todo y al rato lo tenía la verdad que como por cosas así yo sé que él está con nosotros y nunca nos va a dejar a ninguno y a mi abuela, más que nada, que es la que le da la fuerza para que ella siga luchando por nosotros. Lo no de mi abuela, que te voy a decir, no? la, la mejor de esto, ¿no? porque como ella dice, una madre coraje, ¿no? que tuvo que sacar sus cinco niños sola para adelante, Caicho de madre, padre, de abuela, de todo. Ella es lo mejor que tenemos nosotros después de mi abuela. Las queremos, vamos al más no puedo, porque ella no, nos da todo, nos consiente mucho. Yo soy su preferida de ella, de sus nietas, la más grande. Y la verdad que yo a ella las quiero mucho, daría todo por ella. Es una gitana con mucho valor y mucho respeto por todo el mundo. Respirar. Pues a mí de la música lo que más me gusta es el flamenco pero también escucho reggaeton, ¿no? rap, como todo el mundo. Ahora lo que estamos empezando nosotros más es el flamenco fusiona así con rap, pero nosotros nunca dejamos de ser camaronero Eso lo llevamos siempre ahí. Cuando estamos en la fiestecilla, como nos cantamos, no como es, pero estamos ahí, cantamos sus cantos y todo. Las de esas, como te he dicho antes, las de Potro, de ese disco, Siempre nos ponemos ahí abajo en la casa, mi abuela, mis tíos todos, y sacamos las bulerías de él las de mi abuela Juana también, que son unas bulerías muy bonitas que están poco escuchadas, la hacemos por ella y todo. Pues a mí también me gusta mucho bailar, ¿no? eso también el flamenco, me gusta bailar mucho flamenco, ya salen unos pocos de sitio y cuando mi gente va cantando por ahí afuera. A lo mejor por la bulería, que ya como te he dicho antes, lo que más me gusta es algo y me he muy huerta un poquito. También me gusta el museo y de compra, cosas buenas, la verdad. Me, yo me voy a Puerto Manuí y me vuelvo loca. En las tiendas de, de Gucci, Dolce Gabbana, Phillip Play todo eso, ahí me fascina. Y poco más, así. Lo que más, más que nada es la música. El duende eso lo llevamos nosotros. Y así me quiero morir, porque soy muy flamequita. Y así me quiero morir pensando que hay.